El amor no es hacerte una canción Ni mil palabras en el móvil Ni cien rosas en el salón El amor no es tan frágil que solo dura hoy Sino que su olor perdura al día No es solo un beso y una flor El amor es una mirada a escondidas, es una caricia furtiva, es un poquito de calor. El amor no es solo un beso al acostarse, también un beso al ver el día donde no cabe obligación. El amor no es un papel ni un compromiso, no es saltar por un precipicio, no es ir pintando corazones tan fáciles de dibujar, no es pasear juntos de la mano y menos morir de dolor. es una Miradas escondidas, es una caricia furtiva, es un poquito de calor, es un poquito de calor, es un poquito de calor.